Suerte con fortuna te cubrirá. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 7221 de Samán de la Suerte para hoy sábado 13 de mayo. Nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baleteras. Ahora en el departamento del Cauca, apueste el Samán de la Suerte. En acertemos su red y supergiros. y preparados todos los apostadores porque ya estamos a punto de conocer el resultado ganador. Mucha atención. 4, 9, 8, 4. Vamos a verificar el resultado ganador. 4, 9, 8, 4, 49, 84. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue en Saman de la Suerte. Feliz Apoyado, puesta